Hola y bienvenido a nuestra presentación de 4 minutos sobre CrowdOne. En primer lugar, me gustaría recordarte nuestro descargo de responsabilidades. No somos una empresa de inversión, una empresa comercial o una empresa de criptomonedas. Con nosotros, tú asumes la plena responsabilidad de tu propia situación financiera. Ahora veamos una breve descripción general. ¿Qué es crowd One y cuál es la misión de nuestra empresa? A estas alturas lo más probable es que hayas oído hablar de Alibaba. Hoy usaré Alibaba como punto de referencia para explicarte lo que hacemos. También haré referencia a otras empresas populares como Uber y Booking.com. ¿Cuál es el objetivo principal de estas tres plataformas? Estas tres empresas diferentes tienen una cosa en común, necesitan clientes, por lo tanto intentan conseguir tantos clientes como pueden a través de varios métodos, como por ejemplo Google Ads y anuncios en televisión, revistas y vallas publicitarias. Como puedes imaginar, cada una de estas empresas invierte mucho dinero para conseguir clientes. ¿Qué hacen los clientes a cambio? Los anuncios y la plataforma Alibaba incentivan a los clientes a comprar productos, lo que significa que el cliente paga dinero. ¿Qué pasa después? La empresa entrega un producto al cliente y Alibaba recibe una pequeña comisión. Cuando los clientes solicitan un vehículo de Uber, Uber obtendrá dinero. Si un cliente reserva un hotel a través de Booking.com, la plataforma recibe una comisión. Ese es el ejemplo más sencillo que puedo utilizar para explicar cómo funciona el sistema sistema. Las plataformas de referencia son una gran empresa comercial que funciona sin problemas y fácilmente. El punto clave aquí es que Alibaba no es propietaria de ninguna de las empresas que proporcionan los productos, sencillamente ofrece a otras empresas una plataforma para vender sus productos. De manera similar, Uber no posee ninguno de sus vehículos y Booking.com no es propietaria de ninguno de los hoteles que ofrece a sus clientes, entonces la clave aquí es que estas empresas las empresas facilitan el contacto entre los clientes y los productos o proveedores de servicios. Ahora por fin llegamos a Crowd One. ¿Qué es Crowd One? Crowd One utiliza activamente la industria de las redes para construir su propia multitud. En otras palabras, construimos una base de clientes. ¿Cómo lo hacemos? A través del mercadeo o marketing en la red. ¿Por qué? porque es la mejor manera de llegar a los clientes y al mismo tiempo permitir que otras empresas ganen dinero. En crowd One también ofrecemos una variedad de productos y servicios diferentes. Disponemos de una fantástica agencia de viajes propia, similar a Booking.com, donde podrás reservar hoteles y vacaciones e incluso conseguir los mejores precios garantizados. Pero crowd One es más que una agencia de viajes, también es una plataforma educativa, como sabes la educación básica en la escuela genera dinero básico. Si deseas ganar dinero real, debes invertir tiempo y dinero en educación y conocimientos complementarios fuera del entorno escolar tradicional. También ofrecemos nuestro sistema de afiliados Affilgo y una plataforma de juego en línea. Se trata de una plataforma de juego real que alberga una serie de juegos populares como Blackjack, Baccarat, Ruleta, Poker y muchos otros. Pronto implementaremos nuestra plataforma Mixter para albergar más juegos de redes sociales. Nuestra plataforma representa una oportunidad única para aquellos clientes que desean tener acceso a todo lo que buscan desde una sola ubicación. Puedes reservar tu hotel desde la comodidad de tu oficina, participar en programas educativos y disfrutar de un rato de juego, y todo a través de crowd One. Además, las ganancias que genera crowd One no van completamente a crowd One. Las ganancias se desvían a lo que llamamos el sistema crowd One Rewards. Este sistema ha sido diseñado para beneficiar a los clientes y mantener su interés. Así se pueden obtener recompensas crowd One Rewards de manera similar a millas o puntos. Cuando vuelas con una aerolínea acumulas millas, cuando usas un programa de devolución de efectivo acumulas puntos que se pueden canjear, esto es lo que hacemos en crowd One. Utilizamos plataformas de referencia en esta gran industria como base para crear algo más grande. Nuestra empresa se compromete a brindar no solo productos y servicios, sino también beneficios reales a nuestra base de clientes, lo cual mejorará su vida diaria. Y esto es crowd